Los consumidores tenemos a nuestra disposición una gran variedad de productos que podemos adquirir con la renta de la que disponemos. En este vídeo vamos a empezar a entender el, cómo realiza el consumidor esa elección entre esos distintos bienes, dada la renta con la que cuenta, dados los precios de los bienes y dadas sus preferencias. Para ello tenemos que empezar estudiando la teoría de la demanda y de la utilidad. Vamos a empezar a hablar de ese concepto de la utilidad, que es un concepto económico que lo que significa es una sensación subjetiva de bienestar que experimentamos al consumir un determinado bien. Eh, vamos a representar cómo sería, en este caso concreto, la utilidad del consumo de distintos números de vasos de agua. Ponemos el número de vasos en el eje de abscisas y en ...y la utilidad que nos proporciona en el eje de ordenadas. El, eh, vamos a hacer el supuesto de que sea el número de vasos de agua que tomamos a lo largo de una semana, por ejemplo. El hecho de tomar un vaso de agua pues realmente nos va a proporcionar un bienestar, es decir, un nivel de utilidad bastante elevado... ...porque probablemente nos salve de morir de sed. Por lo tanto, su utilidad es muy alta. El segundo vaso de agua que tomemos eh, también tendrá una utilidad alta, pero menor que el anterior, puesto que el anterior fue el que nos salvó de morir de sed, pero este obviamente nos va a hacer saciar esa necesidad que tenemos bastante. ¿no? El tercero también tendrá una utilidad bastante alta, pero cada vez menor, cada vez es menor la utilidad que nos van a ir proporcionando, porque su importancia es cada vez menor. De tal forma que la función de utilidad total que tenemos ante el consumo de cada vez más unidades de un determinado bien es creciente pero cóncava, ¿eh? para mostrar esa disminución de utilidad que nos proporciona cada vaso adicional. Ese concepto de esa unidad adicional es el concepto de la utilidad marginal. Lo podemos representar en este gráfico en la parte de la derecha. La utilidad marginal sería, por tanto, el aumento de utilidad que experimentamos por el hecho de consumir una unidad adicional. Hemos visto que el pasar de cero unidades a una unidad nos daba una utilidad U1, pues la podemos plasmar en el gráfico de la derecha. El aumento de utilidad que hemos experimentado es esa, hasta ese punto. Si consumimos una segunda unidad, vemos que el incremento de utilidad ha sido menor. Si consumimos una tercera unidad, pues el aumento de utilidad total que hemos obtenido es menor que el anterior, y así sucesivamente. Por consiguiente, vemos que la función de utilidad marginal es una función decreciente. En el estudio del comportamiento del consumidor, eh, se afirma que el consumidor actúa conforme a la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas que tenemos en pantalla. Que nos dice que la utilidad marginal del consumo del bien A partido por el precio del bien A ha de ser igual a la utilidad marginal del consumo del bien B partido por el precio del bien B. Igual a toda esta igualdad se ha de cumplir para todos los posibles bienes que tengamos disponibles. Podemos ver que si no se cumpliese esa igualdad, si hubiese una desigualdad como la que está en pantalla, si la utilidad marginal del consumo del bien A partido por su precio fuese mayor que la utilidad que nos proporciona el, el consumo de unidades adicionales del producto B partido por su precio, lo que un consumidor racional haría sería consumir más unidades del bien A. Por consiguiente, ¿qué es lo que ocurriría? Que su utilidad marginal, como hemos visto, que es decreciente, caería. Del mismo modo, consumiría menos unidades del bien B. Por consiguiente, su utilidad marginal crecería. Y esto nos llevaría a restablecer la igualdad. Luego se ha de cumplir esa ley y esto será interesante cuando hagamos ejercicios del, del comportamiento del consumidor. Se ha de cumplir esta ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas. Para analizar las preferencias de los individuos entre los distintos bienes, han de darse una serie de características. En primer lugar, que las preferencias sean completas, es decir, es una característica de completitud. Es decir, que yo tengo que saber si al individuo le gusta más o le proporciona un mayor nivel de utilidad el bien A o el bien B. Que el, el bien, la utilidad de A sea mayor que B, la de B, o que la utilidad de A sea menor que la de B. O que sea perfectamente indiferente entre ambos bienes, que ambos le proporcionen la misma utilidad. Es decir, que A sea igual que B. Vale, Cualquiera de las tres cosas me vale para poder caracterizar sus preferencias. Otra característica que se ha de dar es que las preferencias han de ser transitivas, la transitividad. Es decir, que si A es mejor que B, si prefiero el bien A al bien B, y prefiero el bien B al bien C, pues lógicamente hay de preferir el bien A al bien C. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A ha de ser mayor que C. Y finalmente la insaciabilidad está es muy sencilla porque esto es simplemente suponer que cuanto más, mejor. Es decir, que yo prefiero 20 euros a 10 euros. Y esto siempre se va a cumplir, ¿no? Cuanto más, mejor. Una curva de indiferencia es el conjunto de todas las combinaciones de bienes entre las que el consumidor se muestra indiferente. Pues le proporcionan el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de bienestar. Vamos a verlo en la representación gráfica. Aquí hemos puesto en el eje de ascisas el bien X y en el eje de ordenadas el bien Y. No significa que Y sea función de X, sino que son dos bienes diferentes, son manzanas y peras, ¿de acuerdo? Y en rojo tenéis una curva de indiferencia. Como vemos, el consumidor debería ser indiferente entre todas las combinaciones de bien X y bien Y que están sobre la misma curva, como por ejemplo, esos puntos A y B que están señalados en el gráfico. En el punto A está obteniendo x sub a unidades del bien X y y sub a unidades del bien Y. Del mismo modo, en el punto B tendría x sub b unidades del bien X e y sub b unidades del bien Y. Y decimos que es indiferente entre estar en el punto A y el punto B. Por consiguiente, la pérdida que tuviera de utilidad en el hecho de pasar del punto A al punto B por el hecho de que consumen menos unidades del bien I, fijémonos que disminuyen desde I sub A a I sub B estas unidades, se ve compensado exactamente por el incremento de utilidad de bienestar que experimenta por el hecho de pasar de X sub A a X sub B unidades del bien X. Todos los puntos a lo largo de una misma curva de indiferencia muestran, por tanto, un mismo nivel de utilidad. Por supuesto, cada consumidor tendrá infinitas curvas de indiferencia, como vamos a ver a continuación. En las características fundamentales de las curvas de indiferencia vamos a mencionar, en primer lugar, el hecho de que cuanto más alejadas del origen de coordenada están, representan un mayor nivel de utilidad para el individuo. Comparemos en este gráfico el punto A y el punto B. En el punto A tenemos X sub A unidades del bien X e Y sub A unidades del bien Y. Y en el punto B tenemos X sub B unidades del bien X e y sub B unidades del bien Y. Como el consumidor tiene más del bien X y más del bien Y, lógicamente tendrá un mayor nivel de utilidad. Cuanto más alejadas del origen están, mayor nivel de utilidad representan las curvas de indiferencia. En segundo lugar, otra característica es que no se cortan. Las curvas de indiferencia no se pueden cortar nunca. En el gráfico que hemos representado aquí, vamos, vemos una curva de indiferencia roja y otra verde que se cortan en el punto A. Esto no es posible. ¿Por qué no sería posible? Si nos fijamos, entre el, en el punto A y el punto C, el consumidor debería tener el mismo nivel de utilidad, puesto que ambos puntos forman parte de la curva de indiferencia roja. Si forman parte de una misma curva de indiferencia, el consumidor es indiferente entre ambos, porque tiene el mismo nivel de utilidad. Del mismo modo, el consumidor tendría el mismo nivel de utilidad en el punto A y en el punto B, puesto que ambos forman de la parte de la misma curva de indiferencia, la curva de indiferencia verde, pero claro, si el consumidor es indiferente entre A y C y es indiferente entre A y B, debería ser indiferente igualmente por el principio de la transitividad antes explicado, debería ser indiferente entre B y C, entre el punto B y el punto C. Pero observamos que en ambos puntos B y C tenemos una cantidad del bien X idéntica. Sin embargo, la cantidad del bien I que tenemos en el punto B es superior a la cantidad que tenemos en el, en el punto C. Por consiguiente, no puede ser indiferente entre ambos puntos. Porque esto, lógicamente, implica que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. La tercera característica que vamos a mencionar de las curvas de indiferencia es que son decrecientes, es decir, que tienen pendiente negativa. En el gráfico hemos representado una curva de, de indiferencia que tendría pendiente positiva. Esto no puede ocurrir. Efectivamente, en el punto A debería alcanzar el mismo nivel de utilidad que en el punto B, puesto que ambos forman parte de la misma curva de, indif de indiferencia. Sin embargo, podemos apreciar que la cantidad del bien Y y la cantidad del bien X que tiene en el punto B es mayor que la que tiene en el punto A. Por consiguiente, el punto B debería ser preferido respecto al punto A. No pueden formar parte de una misma curva de indiferencia. Esto ocurre porque hemos representado una curva de indiferencia con pendiente positiva, algo que entre dos bienes normales eso no puede ocurrir. Las curvas de indiferencia han de tener pendiente negativa, han de ser decrecientes. La cuarta característica que vamos a mencionar es que las curvas de indiferencia han de ser convexas respecto del origen. Esto lo que nos está mostrando es que los consumidores damos mayor valor a aquello que tenemos en una menor cantidad que cuando tenemos muchas unidades de ese mismo bien. Recordemos el ejemplo que poníamos de los vasos de agua. Aquí en la parte superior de esta curva de indiferencia vemos eh, cuando el consumidor tiene muchas unidades del bien I para desprenderse de una determinada cantidad de, del bien I ha de ser compensado por una pequeña cantidad del bien X. Sin embargo, si tuviese pocas unidades del bien Y, como ocurre en la parte inferior del gráfico, para desprenderse de una misma cantidad de unidades del bien Y, tendría que ser compensado para mantenerse en la misma curva de indiferencia por una cantidad mucho mayor del bien X. Esto ocurre cuando las curvas de indiferencia son convexas, como la representada en el gráfico.